Chicos y chicas, la semana número 9 de los desafíos de Deadpool ya está aquí. Deja tu buen like si te gustaría saber cuáles son las recompensas gratuitas Chicos, aquí en el canal de, Mister de NeoX estamos regalando cada día skins de la tienda Si quieres ser tú uno de los que reciba esas skins gratuitas, asegúrate de haberte suscrito ya al canal Si le das ahora de ahora ya de ya a ese botón de suscribirte puede que tú seas mi hermanito el suscriptor 350.000 del canal ¡FAMILIA! Antes de empezar con el vídeo, tengo que deciros algo muy importante Así que chicos, prestar muchísima atención El día 16 de este mes, es decir, mañana a las 5 de la tarde Empezaremos un torneo benéfico en el cual van a jugar youtubers muy muy tops Por ejemplo, Peter del Escuadrón Salchichón y muchos futbolistas famosos. ¿Queréis ver el torneo en directo con repeticiones y con todo tipo de detalles? Pues tenéis debajo en la descripción el Twitch de El Marcos. Además, el streaming va a tener también un caster oficial, una retransmisión de calidad profesional al completo. Voy a estar participando en ese torneo benéfico contra el COVID-19. Y además, chicos, hay futbolistas de Champions confirmados en el torneo. Espero que nadie de la Neox Army falle en esta nueva cita, día 16 a las 5 hora española. Allí nos vemos. Chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Y es que chicos, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo súper interesante. Así que nos vamos a centrar en los desafíos de la semana número 9 de Deadpool y lógicamente en sus recompensas. Y muy probablemente será el mejor de los regalos que vamos a tener de los desafíos de Deadpool, pero de lejos. Creo que además, chicos, esto os va a interesar muchísimo. Con el código DeNeox en la tienda de Fortnite, aparte de, de, aparte de apoyar al canal, estaréis contribuyendo a que me vuelva totalmente calvo. De verdad, chicos, lo aprecio muchísimo todos los que utilizan el código DeNeox en la tienda y os quiero muchísimo a todos. Y a todas también. Así que chicos, ha llegado el momento de escoger los ganadores del vídeo de hoy. Así que chicos, en pantalla tenéis el ganador que se ha llevado la skin. Así que compañero, muchísimas felicidades. Así que chicos, ahora ya dejándonos de toda la intro y de todo lo menos interesante, vámonos directamente a por el tema más interesante del vídeo. Y a por el que todos, probablemente, de los que estéis aquí es realmente... Lo que os interesa, hermanos. No nos engañemos, tío. Solo te interesa el tito Deadpool, tío. Mr. Deneox no lo quiere ni su prima. Primos, hermanos, espero que eso no sea verdad. En principio ya sabéis que la temporada en la cual estamos ahora mismo, la temporada número 2 del capítulo 2 del juego de Fortnite, está supuestamente programada para que termine justo en 16 días. Desde el momento en el que estoy grabando este vídeo Así que parece que la temporada va a estar finalizando aproximadamente en dos semanas ya de ya Eso es ya de ya hermanos Es realmente una locura llegar a pensar eso Pero como ya sabéis últimamente Fortnite está un poquito espeso con el tema de las fechas Así que probablemente dentro de unos días... Tengo el presentimiento de que van a acabar alargando esta temporada por un motivo u otro Pensar en ello, hermanos, es imposible que realmente acabe terminando en dos semanas O sea, se les ha ido el tiempo de por medio en absoluto Pensar que... A ver, primos, es realmente muy sencilla esta situación Acaban de aparecer bunkers dentro del juego absolutamente nuevos Es decir... Qué locura sería terminar la temporada en dos semanas cuando todavía no sabemos ni qué son esos bunkers. Estamos empezando a ver el evento de Doomsday que está llegando al juego del juicio final. Además también filtraciones que nos han llegado acerca de Deadpool, de la inundación, de la inundación del propio Deadpool. Y alguna relación que creo que existe entre Deadpool y los bunkers de la agencia. Aunque bueno, eso no toca en este vídeo. Si quieres ir a verlo... Tienes una tarjeta ahora arriba a la derecha que te llevará ese vídeo Pero eso no es todo porque aún hay cosas que no hemos visto llegar al juego Como por ejemplo la máquina del Doomsday que se filtró en el último tráiler del pase de batalla de esta temporada Efectivamente chavales existe una máquina que todavía no sé dónde Cojones está. Así que todavía hay muchas cosas por descubrir de esta nueva temporada y además de un nuevo evento en vivo que esperemos esté llegando al juego realmente pronto. Así que sabiendo todo lo que todavía tiene que llegar a esta temporada, no es muy razonable que realmente termine en esos días que se supone que debería terminar. Vale chicos, pero no os preocupéis, ¿vale? No quiero que todo sea malas noticias. Os prometo que ahora os traeré unas noticias que, para compensar, veréis que os van a gustar muchísimo. No todo van a ser malas noticias en este canal, hermano. Así que os introduzco en la skin del banano, por ejemplo, que ya sabéis que la versión de oro de esta skin del banano es la más complicada de conseguir esta temporada, ya que es la de máximo nivel ...que se puede desbloquear esta temporada... ...pero es que... ...ojo al dato, chavales... ...porque está la versión de oro... Y la versión completa de oro. Cuando llegues al nivel 300 del de pase de batalla, te estarás desbloqueando la skin del banano. Pero cuando llegues al nivel 340 del pase de batalla, habrás desbloqueado la skin sólida de oro al completo. Pensar que si Fortnite, por ejemplo, no decide ampliar lo que es la temporada, la, la skin de la gente Pili. la skin del banano en versión... Full de oro, se convertiría en una de las skins más raras del juego de Fortnite en toda su historia. ¿Quién conocéis que haya llegado al nivel 300? Yo no tengo amigos, hermanos, yo no conozco a nadie, tío. Pero las buenas noticias llegan al canal de Neox con los regalos y las recompensas del Tito Deadpool. Algo que realmente todos nosotros estábamos esperando y que... Sé que muchos de vosotros estáis con la oreja puesta ahora mismo, hermanos. Así que sí, chicos, la semana número 9 de los desafíos de Deadpool parece ser que ya está ready para introducirse dentro del juego de Fortnite con su nueva recompensa gratuita. ¿Pensáis que realmente van a seguir introduciendo nuevas semanas dentro de los desafíos? ¿O creéis que la skin en versión sin máscara... De Deadpool va a ser el último regalo de los desafíos de Deadpool Efectivamente, la semana número 9 está confirmada y está dentro del juego Oh yeah! Así que eso simplemente significa que al 100% chicos vamos a tener más semanas con más desafíos y más recompensas todavía. Yo por ejemplo chicos os puedo mostrar que en mi inventario tengo todo lo nuevo que salió de Deadpool al completo. Es decir, he comprado todo el pack y además tengo también los emotes y los bailes y el camuflaje. Esto nos dará una pequeña pista a todos nosotros... Para saber los regalos que ya están dentro del juego, pero también los que están por llegar al juego y de qué tipo van a ser. Por ejemplo, los dos cosméticos que nos faltan para Deadpool en todo lo que existe en Fortnite solo son dos cosas. Es decir, nos falta por ejemplo el disco de música de Deadpool y nos falta simplemente una nueva estela de Deadpool... ...para completar todo el motherfucking pack de Deadpool al completo, exclusivo. Así que imagino, y la lógica nos invita a pensar... ...que Epic Games, imaginamos, van a querer completar todos los cosméticos de Deadpool... ...así que ya os podéis ir haciendo una idea de por dónde más o menos van a ir los tiros. Así que eso simplemente significa que Epic Games debería estar introduciendo una nueva estela dentro del juego... Y además de manera gratuita Pero chicos, aparte de la música por ejemplo Que también sería exclusiva para lo que hemos venido hoy Es para enseñaros uno de los regalos más impresionantes Que vamos a encontrarnos en los desafíos de Deadpool Algo que realmente llevamos muchísimo tiempo pidiéndolo Y que por fin lo han metido dentro del juego parece Y estamos hablando de el regalo que estáis viendo justo aquí en pantalla las katanas de el Tito Deadpool, no como mochila, sino que las katanas van a ser picos del juego. Pero además, si os habéis fijado, es que todo cuadra, porque mirad, por ejemplo, en esto que hemos encontrado, si os fijáis en la skin del Brutus... Tiene una mochila detrás también que en cuanto cambia de arma y los picos pasan al inventario se ven en la propia mochila y cuando cambia otra vez a los picos desaparecen de la mochila así que probablemente lo que acabe sucediendo es que las katanas también puedan utilizarse de mochila a la par que también se puedan utilizar de pico. Pero creo que solo la mochila del Brutus de esa versión es la única mochila en todo el juego de Fortnite que tiene eso implementado, si no me equivoco. Así que esperemos que las katanas del Tito Deadpool también tengan esa posibilidad porque lo único que se me ocurre son beneficios para todos los jugadores. Así que probablemente si estamos utilizando las katanas como pico y estamos utilizando la mochila del propio Deadpool, la exclusiva del Deadpool, lo más probable es que esta animación también entre en juego. ¿Creéis que tengo razón o creéis que me, estaría, me estaré equivocado? Muy pronto lo veremos dentro del juego Y además chicos no solo eso sino que otro de los emotes que hemos encontrado y que probablemente estén dentro del juego es el que estáis viendo en pantalla Obviamente solo tendremos un regalo por semana Así que chicos, quién sabe Si esta semana nos tocan las katanas En forma de recompensa gratuita Deberemos esperar Una nueva semana completa Para poder obtener el nuevo Emote de Deadpool que ha sido Filtrado, ya que simplemente Nunca hemos tenido Dos regalos en una sola semana De desafíos, así que chavales Hasta aquí el vídeo de hoy De verdad de corazón, espero que os haya gustado muchísimo Y que lo hayáis disfrutado Si es así y has llegado hasta el final del vídeo me encantaría que lo comentaras debajo en los comentarios Recuerda que puedes apoyar al canal con el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite De verdad de corazón lo aprecio muchísimo a todos aquellos que confiáis en la Neox Army Suscríbete si todavía no formas parte de la familia Y hasta mañana hermanos